Hola amigos, ¿cómo están? Me imagino que bien. No estoy bien, gracias. gracias a las brujas de Dios. Y entonces les voy a mostrar a mi hermana. Y a mi mamá. ¿Qué pasa? Es una bruja la abuela. Como mi madre es una bruja. Como no, brujitas. Hola. Mm. <risa> bueno, yo estoy bien. Acá es de noche. <risa> o no que es de noche, sí, es de noche. Ya hace mucho calorcito. No es verano, pero hoy hace mucho calor. Voy a hacer que el celular se mueva para todos. me ¡Dios! No la magia adiós, amigos.